El titular de la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial, Enrique Guevara Montiel, informó que el Ayuntamiento de Puebla estableció un acuerdo con las tiendas OXO para no vender alcohol durante Viernes Santo en sucursales cercanas a la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas y la procesión de El Calvario. En rueda de prensa, el funcionario municipal precisó que este no es un convenio de obligatoriedad, por lo que únicamente se solicitó hacer un esfuerzo para intentar no vender alcohol durante los eventos religiosos que se celebrarán en estos sitios como muestra de solidaridad. Asimismo, estimó que esto pondrá orden entre los 1.800 comerciantes que tendrán permiso de instalarse en esa fecha. De igual manera, indicó que se llevarán a cabo operativos en las 17 juntas auxiliares con personal de la Secretaría de Gobierno gobernación, por lo cual pidió a quienes habitan esas zonas evitar habilitar cocheras para la venta de alcohol, pues procederán a realizar clausuras. Durante el mismo encuentro con medios de comunicación, el director de Protección Civil, Joel Figueroa Tentori, anunció que habrá operativos en balnearios de la ciudad para revisar que sus licencias y permisos estén en orden, esto debido al alto aforo que registran estos lugares durante la celebración de este evento.